Y bueno, sigo con la idea y con las intenciones de hacer más videos sobre filosofar caminando, y en este caso hablar de literatura. Aquí hay un río, aquí hay un río, y dígase además que en la literatura hay varios momentos en los que aparecen ríos. El primer ejemplo de esto es Wagner. Wagner en su libro El anillo de los nivelungos, bueno claro, no es un libro, es una ópera, pero a mí me tocó conocerla primero por el libro, después por la ópera. El anillo de los nivelungos, lo primero a lo que nos invita es a escuchar el canto del río. Conocer el sonido que hace el río y que es como si fuera un canto, al menos así, así le parece a Wagner. Entonces, bueno, hay varias cosas importantes en torno a estas ideas de Wagner. ¿no? Primero, pensar en la belleza del sonido de la naturaleza. Claro, Wagner lo usa como una metáfora. Escuchemos el, el cantar del río. Bien, es una metáfora, es una metáfora. Escuchemos todo lo que la naturaleza nos dice, escuchemos a la naturaleza. Y tal vez, no sé, el sonido del río sí parece que canta, sí parece que, que te lleva algo, sí parece que te dice algo. Entonces, bueno, en Wagner así empieza, así empieza sus su obras sobre los nivelungos: escuchando el canto del río. Pero no nada más esto pasa en Wagner, también hay otro momento en la literatura en el que el río es protagonista, al menos para mí así lo, así lo es. Tengo varios libros favoritos, hay uno que guarda un lugar muy especial para mí, es El viento en los sauces de Kenneth Graham. Um, el viento en los sauces de Kenneth Graham nos habla del señor Topo, el señor Topo está enfadado de sacudir su casa, de trabajar y de estar en un lugar cerrado y que siente él que no lo lleva nada. Entonces un día simplemente decide no sacudir su casa, no hacer las tareas de su casa, salir de su madriguera. Cuando sale de su madriguera empieza a caminar por un camino que era, era el camino de los, de los conejos. No se, podía, no se podía ir por ahí y eh, un conejo le dice, señor Topo, usted no puede pasar por aquí. El Topo se enoja, lo empuja y, aunque tenía que pagar para ir por ese camino, pues va sin pagar, es como un acto totalmente anárquico. Los conejos lo insultan y, y le dicen salsa de cebolla, salsa de cebolla. Y, bueno, les digo, este libro de Kenneth Graham, El viento en los sauces, es un libro para niños. El topo sigue por el camino de los conejos y de repente empieza a escuchar un río. Y este mundo del río, el sonido del río, fascina al señor topo. De hecho, granja es Graham escribe, es como, si, es como si fuera un viejo cuentista que lleva al niño de su mano. Así era, así era este sonido para el topo. El Topo estaba seducido por el río, por la belleza del río. Ve de repente una balsa que se estaba acercando a él y dentro de la balsa estaba la ratita de agua, si no mal recuerdo así fueron las cosas. Hicieron amistad el Topo y la ratita de agua. La ratita de agua lo invitó a subir y el señor Topo, bueno, subió a la balsa. El Topo y la ratita eh, consiguen una cesta con un montón de alimentos, para hacer un picnic y, y la ratita de agua iba remando en la balsa hasta llegar a un paraje en el río en el que había sombra y se podía descansar ahí pusieron la cesta, pusieron manteles, pusieron pues todo lo que se necesita para un picnic y empezaron a comer y empezaron a divertirse muchísimo fueron llegando los animalitos del bosque, fue llegando el tejón, fue llegando el señor sapo fue llegando la nutria y bueno eh, el señor topo pues no decía nada, se quedaba callado, aunque impresionado de, de las personas que vivían en el río, que, que, que él no las conocía, él no sabía nada de estas personas, no bueno, quiero decir, de estos animales. Y el señor Topo no preguntaba, no preguntaba porque él consideró que era descortés preguntar, pero le quedaba una intriga y, y que quería conocer a cada uno de ellos, saber más cosas de cada uno de ellos. Al final se fueron despidiendo el señor Sapo, el señor Tejón, la Nutria, y se quedaron nada más la ratita de agua y el señor Topo, volvieron a subir a la balsa, guardaron todo, y el señor Topo veía cómo la ratita de agua iba remando, y, y se veía divertido, de hecho se veía fácil, se veía que él podía remar, y él tenía muchísimas ganas de remar, entonces le preguntó a la ratita, oye ratita, ¿me permitirías remar un poco?, ya le contesta la ratita de agua, no señor topo, mire, lo que pasa es que no es algo tan sencillo como se ve, se necesita práctica, y un poco de conocimiento, y un poco de teoría para poder remar adecuadamente, y bueno, el topo se desespera, le quita los remos, y pues por desesperación del topo, se caen al agua, la cesta se cae al agua, los, el mantel y la balsa se voltea, y se va un remo hacia la derecha y otro a la izquierda, la ratita de agua, que era muy buena nadadora, pues pudo regresar la balsa a su forma normal, pudo subir la cesta de mimbre, pudo rescatar al señor Topo, juntó los dos remos y como si nada hubiera pasado, siguieron remando en la balsa, pero al Topo le dio mucha pena y le dijo, ratita, discúlpame, por favor, ratita, yo no sabía que esto iba a pasar, yo solo pues me desesperé y tenía ganas de remar, igual que tú, discúlpame. La ratita le dice, bueno, señor Topo, no se preocupe, porque pues, yo estoy acostumbrado a vivir en el agua, yo, yo vivo en el río, yo crecí en el río, yo moriré en el río, mojarme para mí, pues no significa nada, yo no tengo ningún problema en mojarme, así que no pasa a mayores. Finalmente el Topo le seguía diciendo, ratita, yo quisiera vivir en el río, yo quisiera nunca apartarme de este río, y la ratita le ofreció vivir en su casa, le ofreció su amistad y pues en realidad ahí empieza el libro de El viento en los sauces cuando el señor Topo dejó su vida en la madriguera y empezó a vivir a la orilla del río en la casa de la ratita de agua. Entonces es un río importante al menos para mí y en los libros y en la literatura está ese río del señor Topo. Otro momento importante y, y que al menos a, a, a raíz de, de un poema de José Martí yo reflexioné en torno a, a los ríos, es en el libro de José Martí, en el poemario de José Martí, que se llama Versos sencillos, inicia diciendo que él va a aventar, él va a echar sus versos al aire. Pero una de las frases que a mí me intriga es cuando dice, no me den el mar, a mí denme el río. Aquí yo quedo impresionado, aquí yo quedo fascinado, José Martí quiere un río. Y no quiere el mar, no lo sé, por mi parte yo, yo veo el mar que es inmenso, que es increíble, que es grande, que es fastuoso, que, que es el gran dominador, es, es, el, es la imagen de la, del inconsciente del alma, es cruel, es apasionado, es, es tranquilo, eh, permite la vida y oculta, oculta tantas cosas cuando pienso en un río, yo no sé si podría contestar tal y como contesta José Martí. No me den el mar, denme el río. Y el río es discreto, es callado, es pequeño. Claro, hay vida y alimenta, alimenta el bosque. Eso sí, sin embargo, pues... No, no es tan lustroso como lo es el mar. Y ahí yo tengo ganas a veces de decirle a José Martí, José Martí recapacita un poco. No todo tiene que ser tan humilde. Aunque José Martí, ¿cómo, lo, cómo puedes reprender a José Martí de algo y hacer lo que se retracte, sus palabras? Pero así está escrito. No me den el mar, a mí denme un río. Básicamente en esta cápsula solo quería hablar de estas reflexiones en torno al río de estos tres momentos en la literatura en los que hay un río de por medio. Y bueno, ya saben, si les gustó, manita arriba y suscríbanse al canal.